Antes de empezar, este es solo un video de doblaje. Quiero aclarar las cosas. No soy un grasoso. Solo lo hago por diversión. Ah, y por los memes. XD. Bueno, sin nada más que sin nada más que decir, continuamos con el video. Adiós. Hola, gente. de gente. Hola, gente. Hola, tengo Hola, Nadie sabe lo que ha pasado, la grasa, es un enemigo muy fuerte. Nadie sabe, pero todo comenzó en una página de Facebook llamada... ...Papa Luis. Pero aunque Papa Luis pareciera un inofensivo hombre, él no tiene la grasa pero esta vez debemos derrotarla porque si no lo hacemos el mundo nunca volverá a ser igual papulinses, trolls, caballeros, parafrescos todo en un solo lugar debemos unir fuerzas y derrotar a la grasa porque si no bueno el mundo no sería igual y un minuto me llegó una notificación esperen el verdadero creador de la grasa es... ¡Oh, no, no, sí, no, no! Quería destruir la grasa. queremos? Bueno, creo que ya no se puede mover. No, no se mueve. No? La... ¿Qué? ¡Porrafa, <risa> porrafa, porrafa, <tose> <tose> ¡Ah! ¡Grasa! Oh,